Y mis amados, pues gracias por estar en mi devocional diario, eh, que en esta ocasión vamos a tener un tema bien interesante. Fíjese el título, ya se lo había dicho. Bueno, pues estamos en el 30 de abril en mi devocional diario y vamos a lo que la Palabra de Dios nos dice y nos enseña a través del de Santo Evangelio de Según San Juan, capítulo 16, del verso 1 al 4. Dice en el 1. Les he dicho todo esto para que no dejen de confiar en mí. Hermoso, hermoso, que nos está diciendo aquí en el Evangelio de Juan. Ustedes van a ser expulsados de las sinagogas y llegará el día en que cualquiera que los mate, fíjense bien cómo está diciendo, y llegará el día en que cualquiera que los mate creerá que le está haciendo un favor a Dios. Y esto me llamó muy fuertemente la atención cuando estaba leyendo la traducción del, del lenguaje actual. Porque cuántas religiones hay que matan porque aman a Dios, porque creen que lo están haciendo por el bien de Dios, porque le están haciéndole un favor a Dios de matar a... Por eso existe tanto el terrorismo. Ay, mi amado, mi amada, cuando yo estaba viendo esto, ay, me pareció terrible, pero eso también ya está sucediendo. ...y ese es el problema... ...ya está sucediendo el día de hoy... ...hoy está sucediendo esto... ...lo que quiere decir que la venida del Señor... ...a lo mejor está más pronto... ...de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar... ...y no estoy diciendo que estoy hablando proféticamente... ...pero le estoy diciendo... ...lo que es una realidad... ...en nuestros días de hoy... ...veamos lo que dice el verso 3... ...esa gente hará esto... ...porque no me ha conocido a mí... ...ni han conocido... ...a Dios mi Padre... ...y esto es lo que sucede... Esas religiones sí creen en un Dios, pero no es en Jehová, no en Jesucristo. Tienen sus doctrinas, tienen sus enseñanzas y están en muchas partes del mundo, pero en esencia, los que están en esos países donde hay tanta, tanta maldad, y lo hacen de una manera por religión, peligrosísimo. Tenemos que tener cuidado entonces, mi amado, mi amada, en quién hemos creído y nos vamos al verso 4 porque creo que es bien importante esto que va a continuar aquí pero les digo eso para para que cuando suceda fíjense bien verso 4 pero les digo eso para que cuando suceda recuerden que ya se los había dicho y ya está dicho, ya está escrito ahí está la palabra de Dios pero cuánta gente hay escéptica aún en nuestros días a pesar de que a, a veces sí tenemos una religión acá en nuestros países desde de la América. Pero déjame, déjame decirle, aún el día de hoy hay mucha gente que no puede creer en Jesucristo como el salvador del mundo. No puede creer en, en el Dios grande, fuerte y todopoderoso porque existe demasiada maldad y hay muchos intelectuales, hay muchos... Gobernantes que no quieren saber nada de Dios Pero por lo tanto Al ser en esa condición Sigue habiendo crímenes Tras crímenes Aunque no sean como los religiosos De otros países Que has, han hecho tanto daño Y que matan En el nombre de su Dios Mi amada, mi amado Nomás piense y reflexione un poquito Si este es un devocional Hagamos de esto Nuestro propio devocional y acerquémonos más al Señor en oración y en la lectura de la palabra. Oremos. Padre, le adoramos, le bendecimos, le honramos, le glorificamos. Le damos honra, le damos gloria, le damos alabanza. Señor, porque podemos ver a través de su palabra. Y cuando no le conocemos, podemos cometer tantos errores. Señor, denos la sabiduría, el entendimiento, la comprensión de su palabra. Denos la gracia, Señor. Denos la sabiduría de podernos Dirigir hacia usted en la oración Para que podamos tener Esa correlación Señor Palabra, oración, oración, palabra Para que tengamos Todo el conocimiento pleno De su santa palabra Para cuando usted envía a su hijo Por su, este pueblo Señor Que la ha conocido ya Para que podamos estar en las naciones celestiales Un día Que tal vez no sea muy lejos de hoy Padre Bendíganos y que podamos ser de bendición, amando también a nuestro prójimo, para que también ellos le conozcan a usted para la gloria del Padre en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones, mi amado, bendiciones, mi amada, y acérquense más al conocimiento de la palabra del Señor. Bendiciones.